Buenos días comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de origen japonés. En este caso es el segundo reloj digital que vamos a presentar en el canal y es otro Orient. Un reloj Orient Quartz. Un reloj de cuarzo de principios de los años 70. ¿Sí? Digital con display de minutos, horas y segundos. También cronógrafo de origen eh, japonés, con algunas funciones nuevas a lo que habíamos visto en el anterior reloj eh, Orient digital. Aquí también tenemos eh, cronómetro, alarma, ¿sí? luz, light y tenemos la presentación del de día de la semana. En este caso es sábado caja y malla de acero inoxidable ¿sí? malla original Orient, grabada la malla es muy bonita la caja es muy bonita pulida, con perfiles suavizados, redondeados los cuatro botones muy característicos de, de la época de, de los años 70 y principios de los 80 donde los relojes digitales Tenían mucho que ver con la sofisticación, la tecnología, el avance y la ciencia ficción. Pero esta vez al alcance del público en general. Reloj Orient. Vamos a mostrarles el modelo. La tapa de atrás es a rosca. ¿sí? Se puede ver aquí. Vamos a tratar de enfocar para que pueda ver el, las inscripciones. Orient Quartz All Stainless Steel. Se puede ver el modelo. También muy poca información al respecto encontrado en internet. ¿Sí? Orient Watch Company, Japón. Tapa rosca. Todo acero inoxidable. También lo tiene inscripto en este lado en la malla. Style Steel Japan Tiene función de alarma, cronómetro y luz La luz no funciona muy bien Le he estado haciendo un pequeño, una pequeña limpieza Pero todavía tengo mucho que trabajar en él No lo he querido tocar demasiado Es un reloj que se ve que le han toqueteado bastante Le han echado mano para mantenerlo en su mejor, su mejor estado, quizás lo deje así, quizás eh, me ponga a trabajar más en él. Se puede ver acá la indicación que tiene de, de la alarma ¿sí? y el cronómetro que se lo dejé andando para que me pueda aparecer el iconito. El día, como les mencioné, el día de la semana y arriba se puede ver que dice PM. Para Un reloj muy bonito. Que quería compartir con ustedes brevemente. Los pulsadores. No están del todo bien. Les he hecho una primera limpieza. Y hay mucha mugre. Tengan en cuenta que estos relojes tienen más de 30 años. ¿sí? Para ser más viejo que yo. Está muy bien este reloj. Los segmentos prenden de maravilla y fíjense que tiene la particularidad que tiene los segundos en pantalla y los dos puntos que separan las horas de los minutos titilan también casi en sincronización con los segundos algo que en los relojes de hoy en día no se ve mucho por ejemplo, aquí les muestro un reloj digital clásico de Casio donde pueden ver que cuando los segundos están en pantalla y se mueven, los dos puntos que separan las horas de los minutos quedan siempre prendidos. Bueno, en los años 70, cuando la tecnología de los relojes de cuarzo digitales era nueva, todo se movía. ¿Sí? pequeño detalle que los diferencia de los relojes de nuestros tiempos. Bueno comunidad YouTube, espero les haya gustado este video para conocer este precioso y antiguo reloj de la marca Orient. Tal vez en el futuro haga un video más extenso cuando pueda recabar mayor información. Pero por lo pronto era mostrarles por qué no hay, no hay muchos videos de relojes Orient en YouTube. Y no he encontrado al día de hoy ninguno de este modelo. Espero les haya gustado, no dejen de suscribirse al canal. Y denle click en la campanita para enterarse de nuevos videos que estaré subiendo. Hasta la próxima.